Hola, ¿qué onda? Eh, Durante la clase una chica preguntó sobre este ejercicio, el 6, que pide... Y, y la explicación del profe me, me pareció... Estuvo copada, pero capaz no era intuitiva o no se entendía. Y yo tengo otra explicación que me parecía que, que también sirve. Sé que también sirve, pero me parecía que también servía compartirla. Así que compartir. El ejercicio nos pide un número de cuatro, de cuatro cifras exactas de cuatro cifras exactas, que no tenga el número 5 y que hace a diferente de 0. Eso es para que no para que sea un número de cuatro cifras, ¿no? el 0, 100 es el 100. Entonces la forma del profe para recapitular era decir, ok, agarramos cada cifra y vemos cuatro, cuántas opciones tenemos, para el A yo tengo, si no tuviese ninguna restricción tenía, tendría 10 opciones, ¿no? del 0 al 9, pero saco al 0 y saco al 5, entonces tengo 8 opciones, en el B yo estoy sacando solo al 5, entonces tengo 9 opciones, en el C lo mismo y en el D lo mismo. Entonces la cantidad de opciones que tengo es 8 por 9 al cubo, que es igual a 5.832. Lo tengo acá en las notas que me hice. 5.832. Esta forma está bien y, y te parece obvia si ya entendés cómo funciona todo esto. Pero si no. Si lo estás viendo por primera vez o capaz no lo pensaste, te puede costar más. La forma que, que también sirve, que me, me, me parece copada, es mirar es separar esto en caso. Primero el caso que tengo un 5 adelante, y después tengo B, C, D, ¿no? Yo acá tengo, la opción del 5 la tengo fija, de, de, de, la, de la primera letra, entonces tengo una sola opción para el primero. Después en B tengo 9 opciones, ¿no? Tengo to todas las... Perdón, tengo 10 opciones, tengo el 0 al, al, al 9, incluyendo al 5, porque ya no importa. Entonces tengo 1 por 10, en el C lo mismo y en la D lo mismo, entonces tengo 1 por 10, por 10. Que esto es igual a 10 al cubo al cubo. Eh, ahora, digamos que A es cualquier número. Y veamos el caso de que B es igual a 5. ¿No? Acá A tiene 8 opciones. Tiene del 0 al 9. Perdón, de, de, tiene del 1 al. Si no tuviese restricciones sería del 0 al 9. Pero el 5. Acá que A sea 5 igual a 5 ya lo vimos. Entonces ese lo podemos ignorar. Lo sacamos. ¿No? Y además no puede ser 0 por la restricción de antes. Entonces, A tiene 8 opciones. B tiene una sola opción. C, de nuevo, tiene 10. Tiene 10. Y D también tiene 10 opciones. Y acá entonces nos queda... Perdón, no tiene 10 opciones. Tiene... Sí, sí, tiene 10. Tiene 10, tiene 10, me confundí. Acá nos queda 8 por 10 al cuadrado. ¿No? Ahora vamos al siguiente caso. Tenemos A, B, 5, D. ¿No? Y acá, bueno, podemos continuar con lo mismo de antes. A, por lo mismo que pensamos antes, tiene 8 opciones, ¿no? B tiene 9, porque tiene del 0, al 10, del 0 al 9 excepto el 5, porque el 5 ya lo vimos. Y no hay ninguna restricción más sobre él, el, sobre el, entonces es 8 por 9. En el C tenemos una opción y en el D tenemos 10 opciones. Que acá nos queda entonces 8 por 9 por 10, ¿no? Y después tenemos la opción ABC5, que acá tenemos 8 opciones para la A, 9 para el B, y por lo mismo que para el B, tenemos 9 opciones para el C, y tenemos una acá. Que esto acá nos queda, 8 por 9 al cuadrado. no Si ahora sumamos todas estas opciones, esto nos va a dar 3100, 3168. Que son todas las, opciones todas las opciones posibles que tienen al 5. Entonces yo lo que quiero es esto, restárselo a todas las opciones posibles, sin ninguna restricción. Bueno, mentira, con una sola restricción, que con que A no sea 0. Eso podemos hacer lo mismo que hicimos acá, pero para todos los números. Entonces tenemos, tenemos que probar para el 1, BSD, 2, BCD, 3, BCD, así hasta el 9, BSD. ¿no? Pero ya vimos que eso va a darnos 1000, por, por lo mismo que nos dio 1000 acá, entonces tenemos 9 por 1000. No, es que no voy a no hacia el cubo, pero es lo mismo, 9 por 1000. Esta es una cantidad de opciones que tenemos en total, sin ninguna restricción sobre el 5. ¿No? Entonces nada, restamos este número por este. Nos queda 9 por 10 al cubo. Bueno, voy a poner 1000. Eh, 9, 9 por 1000, que es 9000, menos 3168. Y esto, eh, yo, si quiero que ustedes hagan la cuenta, pero me pueden creer, si no, te da 5832, que es exactamente lo mismo que nos había dado el cálculo que hizo el profe. Eh, esa es una cantidad de números que no tienen al 5. Son dos formas de verlo. Es, es En esta, en la primera forma hicimos menos cuentas. Es, es obvio que hicimos menos cuentas. Pero capaz no es intuitiva. Entonces es, está bueno buscarse estas formas así intuitivas. Para, para otros ejercicios también necesitas fijarte, que yo recuerde, los casos, en los, que no, en los, que, los casos en los que no se cumple esto en específico, rostárselo al otro, te, te viene bien. Son dos formas diferentes de ver el mismo ejercicio. Espero que, que les haya servido si sí, lo necesitaban. Y si no bueno, sepan, yo me copa explicar y, y vengo bastante bien con la materia, creo así que si llegan a tener cualquier duda sobre cualquier ejercicio en mí pueden confiar, si necesitan mándenme por privado o acá en el chat o lo que sea y yo les puedo intentar ayudar, yo ahora estoy viendo, de hecho agarré el ejercicio 22 y el 23 de la práctica 3, me coparon y los estoy también intentando grabar en este estilo de video aunque me está quedando largo, lo cual no queda tan bien, me está quedando de 20 minutos pero nada, si les sirve lo voy a subir. Supongo que para el domingo lo habré subido. Y pueden verlo y también preguntarme lo que quieran. Espero que... El día...